que controla toda mi luz, te voy a amar, te voy a amar, tú, la que controla toda mi luz, te voy a amar, te voy a amar. Quedando tranquilo, aquí siguen conmigo y les doy las gracias Que suenen las palmas mientras canto yo una canción y libero este dolor que provoca Que tome tanto Buscando un psicólogo encontré una libreta Tomé una pluma y yo escribo Mi vida completa Y no me cuesta hacer que rime Me río y a veces lloro Porfa no me subestimen pero nada me cuesta obedecer Soy yo mismo y así me gusta ser Aunque les cueste creer Quiero cantar, sonar fuera del país Voy a soñarlo, voy a lograr Quiero triunfar aunque ya me esté ahogando No quiero quedarme sentado jugando Sigo adelante, me estoy tolerando Con los pies en la tierra voy llegando Y tú, la que controla toda mi luz Te voy a llamar. Te voy a llamar Tú, la que controla toda mi luz Me siento acabado, no me rindo, no soy tarado, la vida es cruel, pero mientras siga a mi lado Me refiero a mi familia, la que siempre me ha apoyado, la que ha gastado por mí Yo voy a cumplir lo que prometí, voy a salir adelante, a mover mi arte, ser un buen cantante Y aunque me cueste llegar a la cima, llegaré sin darme cuenta, no se me deprima, Faltan días, voy a seguir luchando por mi futuro Canto de son puro y quizás tenga razón Eso le da más esencia a la canción Tomo el micrófono y libero mi corazón Dejo volar mis sentimientos Fumo un cigarrillo mientras me escucho lento Y disfruto mi canción Tú, la que controla toda mi luz Te voy a amar Te voy a amar que controla toda mi luz Te voy a amar Te voy a amar